Bien, el, el taller que ustedes me solicitaron fue un taller de evaluación del aprendizaje estudiantil más allá del examen en línea eh, y pues entendí que lo que querían eran más recursos, de, de más alternativas de, cómo, de enseñarle a los profesores de cómo eh, evaluar el aprendizaje estudiantil a través de, de modalidades en línea, ¿Okay? así que en base a eso fue que lo, lo preparé. Aquí, entre los objetivos que tengo, dice, eh, primero que nada, eh, yo soy una persona de, de, de, de, que sigue mucho la, las normas y reglamentos, así que lo primero que coloqué es que conozcamos lo que requiere nuestra acreditación institucional, Middle States, en cuanto a la evaluación de programas y cursos en línea, para tomarlo de norte eh, y ver la importancia de, de esto, en términos de todo lo que nosotros hacemos, desde la evaluación de programas hasta, hasta la evaluación de cursos con los, nuestros estudiantes en el salón. Definir lo que es educación o enseñanza a distancia en, o en, en línea. Entender el rol del docente en la administración de cursos. Conocer los principios de la evaluación del aprendizaje. Entender las funciones de la evaluación del aprendizaje. Conocer estrategias. Y aquí pues les voy a hablar de muchísimas. Porque me enfoqué en traerle mucho insumo de diversas estrategias para la evaluación de cursos en línea, que, que muchas de ellas pueden ser estrategias también de enseñanza que convertimos en estrategias de evaluación. Aprender los tipos de evaluación de, del aprendizaje en la enseñanza tradicional y en línea, identificar los medios de evaluación del aprendizaje tradicional y en línea, y un resumen. Así que eso es lo que le, les traigo hoy. Bien, en términos generales, para hacer una introducción, porque estamos aquí, verdad? Eh, nosotros tenemos una generalización apresurada del desarrollo de la educación a distancia en las universidades y públicas como resultado de un evento de force mayor, o sea, de fuerza mayor, que es lo del COVID. Nosotros. Eh, los especialistas en el área de educación a distancia éramos pocos y éramos más, más o menos los neoliberales de toda la universidad de Puerto Rico eh, promoviendo este tipo de, de, de modalidad, ¿verdad? De, de enseñanza y pues muchas veces, eh, lo tengo que decir así, muchas veces éramos un poco ignorados porque pues mucha gente se resistía, pero esto del COVID pues ha hecho que se haga una generalización y apresurada del desarrollo de todos estos cursos sin, y muchas veces sin la debida preparación. Y esto generó una preocupación por la calidad de los cursos que de esto nos van a pedir cuenta después nuestras agencias acreditadoras. Eh, también sufrimos de una falta de, de instrumentos adaptados para la evaluación de los cursos en línea, no solamente para eh, en el... En el en la, en la evaluación de cursos, sino inclusive para evaluarnos a nosotros como docentes. Acá en el recinto de Río Piedras, pues no, muchas facultades han paralizado el proceso de, de evaluar a los profesores porque no están los instrumentos adaptados a la modalidad. ¿okay? Y uh, uh, junto con eso, una falta de análisis de los elementos fundamentales que deben estar presentes en la evaluación del aprendizaje que logran los estudiantes en esta modalidad. Y entendiendo pues cómo son las cosas en UPR que son un poquito, eh, que tiene que pasar por mucho sedazo, pues nosotros tenemos la urgencia y sabemos que el sistema va a ir un poquito más lento que, lo que, que la necesidad que tenemos nosotros. Así que les dejo esto como una reflexión de lo que pasó y por qué estamos, por qué estamos aquí. Bien. ¿Qué requiere Middle States para la evaluación del aprendizaje estudiantil en línea? Estas guías que le, le voy a presentar están desde antes de la crisis de la pandemia. Middle States está por, eh, por actualizarlas, pero ahora mismo es lo único, que tenemos, lo único que tenemos disponible para tomar de partida cuando nosotros estamos... Pues, Por ejemplo, ustedes saben que en el caso de Río Piedra ya tenemos un programa graduado debidamente autorizado en línea por el Consejo y por Middle States, y para, y para nosotros eh, evaluar y hacer nuestros informes de Middle States, nosotros tomamos de partida el, el, estas, estos guidelines de evaluación de, de educación a distancia que nos provee Middle States, y entonces lo que respecta, este documento lo pueden conseguir bien rapidito por el nombre en internet, lo que respecta a evaluación en el número 4, pues dice que each academic college will develop and, and maintain a process for the evaluation of its online offerings and the support ser and support services provided and demonstrate its use of the results of the evaluation for improvement. Que no es nada diferente a lo que tenemos que hacer con nuestro evaluo, verdad? Inclusion of the following is required. Assessment of student learning and improvement plan, online course and or program evaluation, including examples of student work and student and faculty interaction. Student evaluation, support services, use of appropriate technology and retention efforts, o sea, a nosotros cuando nos vayamos a acreditar que ya tengamos estos programas autorizados, tenemos que demostrar evidencia de todo lo que dice ahí. Y como ustedes ven, me piden eh, eh, ejemplos de los de los trabajos de los estudiantes y algo que bien importante que yo siempre le digo a las personas que dice ahí es que me, pide, me va a pedir evidencia de la interacción entre el estudiante y la facultad. ¿Ok? Así que en estas en estas evaluaciones se tiene que, se tiene que haber interactividad en el sentido de que el estudiante sea evaluado, se, eh, se pueda corregir, el estudiante pueda enmendar, que ese es el proceso ¿verdad? de evaluo que, todo, que todos entendemos que es el más propio, porque ayuda a que se refinen la los conocimientos y las destrezas de los estudiantes así que ya tenemos esto aquí como una guía de lo que nos pide Middle States y como punto de partida para nosotros eh, establecer nuestros procesos de evaluación en nuestros programas y cursos a distancia bien eh, para definir lo que es enseñanza o educación a distancia en línea tengo aquí una definición de Quesada que eh, entendemos que bastante de lo que estamos haciendo nosotros, dice que se puede entender como la enseñanza que se realiza fuera del salón de clases a partir de recursos de la internet como páginas web en nuestro caso pues utilizamos un LMS que muchos no saben que es un LMS, es un Learning Management System eh, esto es Moodle y hay muchas marcas verdad eh, como Blackboard, eh, está EduLearning, Edu que ahora es Neo, Canvas, todos esos son LMS, así que nos estamos refiriendo a estas páginas web que nos nos permiten, o están diseñadas de forma tal que nos permitan una integración, verdad de sistemas de eh, gerencia académica, vamos a decirlo así, que contienen foros de discusión, chat, correo electrónico, eh, la posibilidad de realizar videoconferencias, eh, y entre muchas otras funciones pues entonces con esta definición pues vamos a proseguir y entonces nos dice Quesada eh, que se redefine en, en la enseñanza de, en nuestra enseñanza como docentes a través de estas plataformas que es lo que nos está pidiendo la universidad a, a todos nosotros y lo que es propio pues el rol del docente cambia un poco y la evaluación toma un rol protagonista. Dice que el rol deja de ser el que transmite el conocimiento, el docente deja de ser el que transmite el conocimiento y deja de ser también el mediador entre el alumno y los contenidos, ya que se encuentran inmersos en la plataforma. Así que va a ser la plataforma la que va a estar transmitiendo, claro, a través del diseño nuestro, eh, va a estar haciendo esa función que nosotros teníamos en el salón de clases. Entonces, nosotros nos convertimos en un evaluador, nos convertimos en un evaluador permanente del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, analizando eh, detenidamente y valorando las ejecuciones de estos para consolidar o reorientar los objetivos y los logros. ¿Okay? Así que eh, en términos generales, nuestro rol de estar directamente con los estudiantes. Aunque aquí eh, tengo que decir que muchos recintos están haciéndolo un poco diferente. Eh, por ejemplo, en Mayagüez están dándole prioridad a eh, los métodos sincrónicos de dejar videos grabados. Acá en Río Piedras veo una, una modalidad más sincrónica de, de trasladar el salón de clases a, a uno de estos salones virtuales en línea de forma sincrónica. Pero la educación a distancia también es... El, como, como dice el autor verdad esta manera de yo dejar materiales eh, videos y grabaciones preparadas para que el estudiante interactúe con ellos ¿Okay? así que por si acaso me dicen no pero nosotros estamos dando los cursos sincrónicos pues eso, eso es otra forma aunque puede ser una forma que, que canse mucho al, al profesor y nosotros acá en Río Pera lo, lo que le recomendamos a los profesores es que en sus prontuarios y en su calendario hicieran una integración de las dos formas, tanto de unas reuniones sincrónicas como otras asincrónicas, y eso pues a lo mejor va a depender de, de la política de cada institución, como ustedes decidieron eh, darle las la instrucciones a sus docentes. ¿Ok? Dice que la evaluación continua del aprendizaje en línea es esencial. ¿Por qué? Nosotros no estamos allí con ellos. Muchas veces cuando estábamos en el salón de clase, nosotros con mirar el rostro de un estudiante, mirar las reacciones o los comentarios de ellos, nosotros sabíamos si algo no estaba caminando bien, si los estudiantes necesitaban refuerzos, si tenía que detenerme a hacer un repaso antes de una prueba, pero ya no tenemos eso. Así que la, la, las estrategias de evaluación que yo haga tienen que ser bien creativas, para que a través de esa evaluación yo pueda capturar todos esos mensajes que tenía antes en el salón y por ende este, poderlos tomarlo como punto de partida para hacer algunos cambios si son necesarios. Así que por eso es que necesitamos tan, eh, evaluaciones a través de diferentes instrumentos, no todo el tiempo de manera valorativa en términos de nota, sino a través de diferentes instrumentos que validen de forma confiable el avance de cada alumno en los distintos niveles y tópicos por los que tra transita al adquirir el conocimiento. Así que esto es bien importante. En términos de los principios de la evaluación del aprendizaje, eh, muchos de estos los teníamos en, en, en, la, en, en el aprendizaje, en la enseñanza tradicional. Pero en la enseñanza en línea, pues es bien importante cuando venga todos estos informes para mí del 6 va a ser bien importante de que yo sepa contestar cómo yo, me, cómo yo me aseguré de que estas evaluaciones eran confiables, válidas, objetivas y auténticas, ¿okay? Así que lo primero en la confiabilidad, pues sabemos, ¿verdad? Que dice que el observado de los instrumentos refleje fielmente el nivel del del logro del estudiante, ¿ok? En la validez, eh, ¿verdad? Que dice que la evaluación que se realiza en el aula debe ser válida, es decir, que, que mide lo que se pretende. Entonces, eh, también en la parte de objetividad, dice que eh, muchos autores explican de que en la enseñanza en línea la objetividad es mayor porque el maestro, vamos a decir, que tiene una banda en los ojos y que esté evaluando de una forma más objetiva, porque lo que está viendo son los trabajos y comentarios y ejecuciones de los estudiantes, pues no está no está viéndolos y a lo mejor diciendo, pues mira, este estudiante eh, se comporta así, mira para el techo, o sea, todas estas cosas que a lo mejor en algunas investigaciones han dicho de que los profesores puedan perder la objetividad, pues al nosotros no verlos, pues ellos entiendan que eh, de, va a ser eh, una forma más objetiva eh, cuando evaluamos estudiantes a través de, de, de cursos en línea que presencial. Y eh, lo de la autenticidad, ¿verdad? Que es bien importante que la evaluación del aprendizaje debe ser auténtica. auténtica. En la condición de la prueba debe manifestar que los procesos intelectuales que se ponen en juego en ella corresponden a aquellos que el alumno usará en las situaciones reales en apli de aplicación del conocimiento en cuestión. Esto ha sido un poquito un debate porque aquí entran en términos de, de, del aprendizaje auténtico eh, muchas áreas de eh, ciencias. Y aquí mismo en educación con programas como ciencias del ejercicio, la parte de los laboratorios, eh, pues ustedes saben que no nos, muchos, mucha literatura de educación en línea pues establece de que donde sea necesaria una práctica de laboratorio pues se tenga que hacer, pero a nosotros en la situación del COVID no nos, tenemos una orden ejecutiva que no nos está dejando eso, hacer eso. Así que esto es un poquito, ¿verdad?, la cuestión de la autenticidad, pues nosotros tenemos que, tenemos una, una situación, ¿verdad?, que, que tenemos que valorar y atender en este término de la autenticidad, eh, los autores hablan de utilizar simulaciones, por ejemplo, y otras herramientas que puedan sacarnos a flote en medio de esta situación, ¿verdad?, que no que no podemos hacer nada más. En términos de las funciones de la evaluación del aprendizaje, presencial y en línea, pues tenemos, ¿verdad?, El, eh, tanto en la presencial como en línea, tenemos que cumplir con estas tres fases, que son la diagnóstica, la formativa y la sumaria. Ustedes deben estar bastante familiarizados con, con estas funciones de la evaluación, que la diagnóstica es la que, se, la que se lleva a cabo en el inicio para yo hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Saber de dónde parto, del nivel de conocimiento del estudiante. La formativa, que esta es la que se hace mucho más importante en la enseñanza en línea, porque es la que voy haciendo a través del curso. curso de la autenticidad lo tenemos que alinear con muchas más cosas, como por ejemplo, este, la creatividad tomando en consideración la integridad académica también, que es un asunto que todo el mundo me, me levanta la, la, la, la bandera. Me dice, pero pero ¿y esto de la, de la integridad académica? Acá en Río Piedras se hizo un, un documento que les puedo compartir a los que quieran. Eh, lo hizo una oficina, ay, no recuerdo qué oficina fue, pero eh, poniendo, estableciendo muchas cosas en términos de lo de, la, de lo de la honestidad académica en cuanto al plagio también y en una reunión que tuve hace poco con los estudiantes graduados eh, eh, me, tra, me trajeron a, a la mesa, profesora, pero es que es más, más los de ciencias del ejercicio, profesora, es que sin esas experiencias, o sea, sin esa experiencia, si yo estar en las facilidades recreativas para estar trabajando, no se puede, no se puede hacer. Y yo entiendo, entiendo que te, tenemos que ser creativos y utilizar, este como dijo el profesor, creativos y utilizar otros medios. Aquí la Facultad de Administración de Empresa está... está trabajando con simulaciones en algunas de las áreas que requerían laboratorio, comprando a lo mejor cosas que eh, antes nosotros no nos preocupábamos tanto estas estas eh, estas compañías de libros que algunas veces nos decían, mira, tengo unas, te vendo el libro, más te vendo unas simulaciones y nosotros no le hacemos mucho caso, pues mire, ahora busque eso porque lo necesitamos. En Ciencias Médicas están trabajando con muchas simulaciones porque necesitamos de que el, el estudiante tenga esa esa experiencia completa, ¿verdad? Esto de, de la autenticidad es, como ese el profesor, tenemos que usar mucha creatividad, pero no podemos... Atender estas, igual que nos pasa a nosotros acá con las experiencias de campo en las observaciones en, en el salón de clases, que los estudiantes no están pudiendo ir a, a observarlos a los salones. Entonces van a estar observando a través de medios eh, virtuales el comportamiento y unas cosas que queremos que ellos observen, por ejemplo, en el área de educación especial. Es un poco difícil, pero tenemos que ser creativos porque no podemos dejar que el COVID nos robe este espacio en nuestro rol como, como, ¿verdad? como educadores. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Pues bien, les estaba hablando de las tres funciones de la evaluación, diagnóstica formativa y sumaria sumativa, le decimos también, eh, esto se va a dar también en los cursos en línea, pero en los cursos en línea tenemos que darle mucho énfasis a la parte formativa, ¿okay? y la sumaria pues, que es la que al final se le damos con la calificación. Bien, aquí tengo una información de Barbera, del 2006, que indica que la tecnología ha aportado tres grandes cambios en el contexto de la evaluación. Eh, yo he sido una persona pues, que utilizo mucho lo que son las evaluaciones automáticas, eh, no sé cuántos de ustedes utilizan a través de Moodle las pruebas electrónicas, en que el estudiante recibe una respuesta inmediata para exámenes o pruebas cortas, eh, puede incluir mm, selección múltiple, pareo, llena blanco, y que está estandarizada y asistida por el profesor. Esas tienen sus pros y sus contras, ¿okay? Están también las evaluaciones de tipo enciclopédico, que son los trabajos monográficos, ensayos, preguntas abiertas. Y pues ahí lo que nos ha preocupado a nosotros un poco ha sido las cuestiones estas del plagio que estamos dando bien fuerte con, con esto de APA 7 y los talleres obligatorios a los estudiantes y todo esto. Pero otra función que, hace, que trabajan los estudiantes a través de las plataformas que nosotros podemos utilizarla como, como estrategias de evaluación son eh, estas participación colaborativa que ellos llevan a cabo a través de la plataforma, a través de los foros, Debates virtuales, grupos de discusión, grupos de trabajo, algunos ejemplos. Nosotros podemos da, evaluar a los estudiantes a través de esas estrategias. Y muchos no lo hacen, muchos no, no lo hacen. Y es bien importante de que forme parte de la evaluación eh, formativa del estudiante. ¿okay? Porque también, ¿verdad? Eh, Puede evaluar el producto como el proceso colaborativo. Puedo incluir más destrezas que estoy evaluando. Eh, yo les voy a mostrar ahorita en todos estos tipos de, de, de estrategias, medios para convertirlos en estrategias de evaluación y tener formas de evaluarlo de forma asertiva con algunos ejemplos, por ejemplo, de rúbricas. Pues, por ejemplo, otras estrategias de evaluación que vamos a entrar más en detalle más adelante son los debates a través de foros, blogs, chats... El portafolio digital a través de recopilación y, y presentación de actividades en porta, en, en, durante el curso. Representación gráfica de conceptos aprendidos a través de mapas conceptuales. Yo utilizo en Microsoft Teams una aplicación que se llama Mural. Y todo lo que ellos aprenden yo los hago que me hagan una, un mapa conceptual <ríe> y me lo suban a Teams, donde todos ven el mapa conceptual de cada uno, de cómo entendieron los conceptos cada uno individualmente, y algunas veces los pongo a hacerlo de forma grupal, y los evalúo por esa actividad. También solución de, de casos, juegos de roles, eh, también las presentaciones de estudiantes a través de videoconferencias, o sea, los informes orales, ellos pueden hacer sus informes orales a través de, de compartir sus pantallas y sus presentaciones y ustedes dejarlos de que, como mismo usted está trabajando y dando clase, que ellos también eh, pasen por la experiencia. En el caso de nosotros, ¿verdad?, como maestros, pues que ellos ya tengan esa experiencia de y, y, y, y logramos de que ellos tengan empatía con nosotros, porque ser profesora es... Este, me causó un poco de estrés porque no es lo mismo estar en el salón que estar explicándolo a través de la computadora, pues mira, para que conozcan lo que estamos, lo que estamos pasando nosotros y, y, y esa diferencia, porque no es que solamente los dejemos ahí como observadores, sino que este, lo pongamos en, en otros roles, ¿verdad? Eh, también a mí me ha funcionado mucho evaluar eh, lo que ellos aprenden a través de el que ellos hagan diseños de infografía, les voy a enseñar algunos ejemplos y las rúbricas para evaluarlas, y evaluaciones y cuestionarios en línea, donde yo puedo estar eh, trabajando también esta evaluación formativa en términos de recoger cómo ellos van y cómo, cómo, van, cómo han entendido las cosas. A mí me gusta mucho este esquema, verdad que es un resumen, de cómo pueden ser estas pruebas de evaluación, y entonces aquí hablan desde, lo dividen en cuatro, desde las de arriba son para autoaprendizaje y las de abajo son aprendizaje guiado, esto es de Marcelo 2007, y entonces yo puedo crear algunas ay, actividades, ¿verdad?, donde me enfatice en el estudio, y entonces yo les puedo crear estrategias incluyendo estrategias de evaluación para que ellos me evalúen libros, artículos, referencias, documentos, contenidos, glosario, todo eso. Eso es ellos solos como autoaprendizaje. En el área de práctica puedo tenerle tareas prácticas y significativas como roleplay, proyectos, estudios de caso, foros de discusión. En el área de, con énfasis en el contenido, en el área de enseñanza, eh, podemos trabajar demostraciones, revisiones, videos videoconferencias y en el área de coaching que esto es más bien aprendizaje guiado ejercicios, laboratorio, tutoría experimentos, yo utilizo mucho este, este esquema para que no se me escape para que no se me escape nada de, de, de las cuatro áreas y, y ver de que estoy tra trabajando en, en la evaluación diagnóstica formativa de una manera que incluya diferentes, diferentes áreas y de autoaprendizaje y guiado, así que entonces, algunas recomendaciones antes de enseñarle la, las estrategias evaluar la participación de los estudiantes ya que permiten ver la interacción del estudiante a través de todas las actividades diseñadas eso ya se los dije la, todo lo que usted diseñe en la plataforma como foros tareas, blogs, chats evalúe las rutinas de conexión, la participación, la frecuencia. Las plataformas nos dan toda todo este insumo. Utilícelo, utilícelo como medio de evaluación y que ellos los, estén conscientes de ello, para que la participación en las plataformas aumente. El, usi, el uso de rúbricas es vital. Nuestros estudiantes necesitan eh, entender anticipadamente los, cómo va a ser evaluado, ¿verdad? Eh, nos facilitan la, la evaluación a nosotros y eh, se puede integrar las rúbricas a los sistemas LMS. Muchos profesores no saben que yo puedo integrar las rúbricas a Moodle. ¿Okay? Muchos tienen el papelito aparte, pero este se puede integrar y ya, ya puedo entrar la, la, las puntuaciones desde la misma plataforma. La evaluación de la reacción también es bien importante, ¿verdad? En términos de nosotros medir la satisfacción del participante, que eso es en los cuestionarios que nos facilitan eh, Moodle o Teams, ¿verdad? Yo puedo, eh, mira esta actividad, ¿cómo te gustó? Entonces también brinda, va, va a brindar información valiosa para implementar mejoras. Yo les tengo eh, un documento que se llama Estrategias para mejorar las prácticas, para promover la integridad académica en cursos en línea. Y fue un documento que, ¿verdad? Uno algunas veces dice, ay, yo me lo sé todo. No, no lo sabemos todos. Cuando yo leí ese documento, eh, déjenme ver si se lo puedo enseñar aquí un momentito. Yo se lo puedo hacer llegar a la doctora Liz para que se los haya, haga llegar. Es de... Eh, de la WCET entonces estos son eh, Best Practice Strategies to Promote Academic Integrity in Online Education eh, cuando usted lea todo esto va a notar yo me di cuenta de algunos errores que yo co cometía aparte pues me, me dice muchas cosas que puedo hacer y en esta parte del la, de la assessment y la evaluación pues nos da ideas de cómo trabajar en la plataforma por ejemplo eh, dice provea rúbrica y nos da muchos detalles, este, cómo utilizar los test bank, este, lo de cambiar el orden de las de la respuestas. Entonces algo que me gustó a mí fue eh, que dice que, que no programemos los exámenes en las plataformas para que le dé la retroalimentación inmediatamente al estudiante. ¿Por qué? Porque un estudiante puede terminar antes y pasarle las contestaciones a otro. Okay. Así que son detallitos que a nosotros con la prisa se nos puede eh, escapar, así que yo se los voy a mandar a Alice para que lo, lo, lo tengan y lo lean con cuidado y después hay uno, unas recomendaciones para el faculty, para los estudiantes, para assessment y evaluación y están muy buenas, así que se las voy a... No, no a entendí decir. bien que, hay, que no recomienda proveer ¿La retroalimentación? Inmediatamente no. yo yo le, No, porque si un estudiante termina antes, eso depende del LMS que estén usando. Por ejemplo, mm -hmm. este al estudiante, si usted dice que le dé la retroalimentación, pues entonces el estudiante va a darle submit al mm -hmm. examen y le va a decir, esta la tuviste buena, esta la tuviste mala, pero entonces le están dando la clave del examen. Pero es que para mí retroalimentación no tiene que ser la respuesta, puede ser el proceso o la regla que tiene. Yo yo no como que no estoy de acuerdo completamente de, pero nada, quería pero comentar. Que, sí si es que tenemos que ver cómo el LMS, la plataforma da la retroalimentación, porque claro. muchas veces lo que da es la clave del examen. Claro. Entonces, si un estudiante termina antes que otro, podría pasar la respuesta. Claro porque ya sí, sí. las tendría. Entonces yo lo que hago es que no le dé que no le dé las contestaciones, sino que yo discuto el examen. Y en ese momento cuando todo el mundo terminó es que discuto el examen y digo la discutimos, discutimos, claro. ¿verdad? La, la retroalimentación y eso era un detalle que yo siempre decía, ay, qué chévere tienen la retroalimentación ahí mismo. Pero cuando leí esto dije, no es verdad. Ellos podrían pasarle y ahora que están remoto más ellos podrían pasarle, no, mira, esa pregunta, la contestación era tal porque ya yo lo sometí. Mm, Cos cosas, bueno. com cosas como sí. esa. Son pequeños detalles, ¿verdad? Que uno con la buena intención de que ellos tengan las cosas, pues se nos pueden escapar a nosotros de que ellos están bien <ríe> pendientes.